correr los Lakers la canción a correr los Lakers eh, va a salir con Osuna Jam Secreto yo ¿eh? Alfa Secreto Osuna y Jam se me hace extraño que después que el señor alfa dijo que iba a meter un nuevo talento no saliera el Nuevo Talento. Todo el mundo dijo. ¿Qué pasó? No. Ah, y Arcángel. Todo el mundo dijo. ¿Qué pasó? Que no está el Nuevo Talento. Que hubiera sido nítido. La canción a los Ley Que va a ser uno de los temas más pegados. De este año. Lo digo yo. Lo digo yo. Va a ser uno de los temas más pegados de este año. Y si están empezando a hacer videos, más. Si también vi que vi algunas imágenes, creo que están empezando a hacer videos, va a ser más. Cuando la NBA empiece, que los leques están en número uno en su división, en la división, en la división de ellos. Cuando la NBA empiece, y si los leques ganan, va más. Cada vez que los leques vayan eh, clasificando desde el playoff a. Esa canción va a ser el boom. Esa canción. Pero. ¿Por qué traigo, traigo este tema a colación? El señor Santiago Matías dice. Que habrá una guerra. Mundial. Cuando salga esta canción. Entonces yo me pregunto. ¿Para quién será? Y yo creo que tengo la respuesta. Ya la pegué. Yo sé que me han pegado aquí. Flaco, tú lo sabes. Sí, sí. Yo dije que la entrevista que Santiago Matías iba a hacer a... Que era secreta. Yo dije que era Margarita. Sí, sí. Y, fue Margarita. y fue Margarita. ¿Te acuerdas? Joder Luis, tú estabas aquí, Joder Luis. Lo pasamos. ¿Eh? ¿Lo pasamos? Ahora yo voy a decir a quién le van a tirar en esta canción. ¿Quién va a tirar... En esta canción no es el alfa. No. No es Nicky Jan Está entre dos artistas. No, ¿se no? Ozuna. Es una. O Austin. La maravilla. Busquenme un video por ahí, muchachos. De Tigres de un río. En el Instagram de Santiago, búscalo, David, si tú puedes. Mientras yo voy hablando. Austin. Austin, baby, Austin. A ella le gusta esa frase. Entonces, está entre Osuna y Arcángel. Viene, lo digo yo, atención, puya o tiraera indirecta a Noel. Atención aquí. Le habla Génesis Ariel Méndez, alias Genomán, que nunca le ha fallado. La canción a correr los Lakers, le van a tirar a Noel. Le van a tirar a Noel. Te lo estoy diciendo. Le van a tirar a Noel. Está entre Arcángel o Osuna. Llévense de mí. ¿Eh? No, no, no son socios, papi. Dígate de mí, no son socios. Lo digo hoy. hoy como, ¿A cómo estamos hoy? 30. ¡Ey! Un muchacho cobran ya. ¿Eh? ¿Eh? Nítido. Nítido. La canción A Correr los Lakers Remix viene tiradera para Anuel. Lo digo yo. Espérenlo ahí y así mismo va a ser que yo sé que la gente me va a tirar por WhatsApp y naves Génesis, Es verdad. Viene puya. Y ya hoy comencé a ver los chismes entre el Arcángel Dominio y esa gente. Vamos a ver, vamos a ver. Pero de que viene una puya y unas indirectas para Noel vienen. Y así que vienen. Secreto, dime tu secreto. No, no, el Secreto no, no es tira era. Ah, Nicky Jan tampoco. Eh, Alfa no tiene eso. No creo que Alfa va a coger una, una, una canción con estos tigres tan duros. Pa, Dije para di pa, pa, pa tirar a mayor ni nada de eso. Pero yo sabemos de que hay un inconveniente entre Osuna y Anuel. Azuna y Anuel nos están llevando bien y parece que en una entrevista como Anuel puso, dijo alguna cosa. Y Alcángel está medio quillado con, con Anuel. Tiene que ser entre esos dos. Ya tiene el video de Austin, baby. Austin, baby. <risa> uh, ¿Le gusta lo que usa buena fresa? <risa> <risa> Tan en un río, puedo buscar ese video, en la de Santiago Matías en el doctor, tipo, en un río, con una con una botella de, de vino t, de vino, que, que no mocate si, no, no va a ir, promo, sí, no va, eh, flaco, tiene toda la razón. Famoso el famoso de vinito, entonces el tipo ahí, Austin, baby, en el río, sí, Austin. ¿Le gusta el con, con sabor a fresa? <ríe>